Luego de que la Corte Suprema de Justicia abriera investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presuntamente utilizar testigos falsos, surgen diferentes opiniones. Nos encontramos con la candidata al Senado, Victoria Sandino. Eh, Victoria, bienvenida a Otra Voz. ¿Y qué opinión le merece pues, precisamente esta situación que se está presentando en cuanto a la justicia y a esta eh, investigación? Bueno, es una gran oportunidad que tiene la justicia ordinaria para reivindicarse y para alcanzar la verdad. Son muchas las investigaciones que hay contra este señor y que ninguna ha, ha sido eh, juzgada, ninguna ha dado para conocer la verdad de los hechos, no solamente con el tema de los falsos testigos, sino también lo que ha, ocur ha ocurrido históricamente, por ejemplo, con eh, los falsos positivos y tantos hechos que llevan a, a este expresidente eh, con el mismo paramilitarismo que es necesario, Colombia y las víctimas necesitan saber la verdad de lo ocurrido y necesitan justicia. Victoria, muchísimas gracias, pues un llamado a que se conozca la verdad, que la justicia precisamente se reivindique ante la sociedad colombiana en cuanto a estas investigaciones. Soy Pablo Bastidas, Otra Voz, Periodismo Libre.